¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Hugo Lescano, para quienes no me conocen, y mi profesión es coach, profesional y mentor coach. Este video es, o está dirigido, si se quiere, para aquellas personas que están en la búsqueda de un cambio financiero, un cambio económico. Porque son dos cosas diferentes, la economía que las finanzas. Algo que yo les puedo aportar desde mi profesión de coach, y a, para aquellas personas que quieran trabajar sobre este tema, sobre sus finanzas y su economía, es la importancia de trabajar con sus emociones. Y ustedes van a decir, o se estarán preguntando posiblemente, decís, oh, ¿qué tienen que ver las emociones con las finanzas? ¿Qué tiene que ver lo que yo siento con los números? Digamos, no hay algo nada más frío, si se quiere frío, por, porque es... Básicamente matemática. Y posiblemente parte de tus finanzas o de tu economía no están en el orden en el que vos crees. Porque nunca tuviste en cuenta tus emociones. Y cuando digo esto, ¿tiene que ver con qué? Con el estado emocional en el que te encontrás al momento de tomar decisiones. Es así de simple. Y al mismo tiempo de complejo para trabajar. Y cuando digo complejo no digo que sea difícil, simplemente que posiblemente lleve más tiempo o tengas que reflexionar más sobre este tema en particular. Pero eh, al mismo tiempo también te quiero, te quiero dejar este mensaje. ¿no? Digo, ¿qué importancia que tienen las emociones en mis finanzas y en mi economía? ¿Qué importancia que tienen las emociones en tus finanzas y en tu economía? Porque si nunca la tuviste en cuenta, te aconsejo, si se quiere, a que reflexiones sobre esto. Reflexiones sobre cuántas decisiones tomaste que tenían un impacto directo y casi instantáneo, si se quiere, sobre tus finanzas y sobre tu economía, con un estado emocional que no es que sea ni bueno ni malo, simplemente no era el más óptimo para el momento de tomar la decisión. Eh, así que el video es para qué, para traerte las emociones en tus finanzas, traerte las emociones en tu economía, que aunque no lo creas o aunque posiblemente hasta ahora nunca lo habías pensado, pensalo, tenelo en cuenta. La idea como siempre desde el coaching nosotros con preguntas llevamos y acompañamos a nuestros clientes en realidad a que las reflexionen con una pregunta. Y esa reflexión, indefectiblemente, te va a llevar a un pensamiento diferente al que tenés actualmente. Y eso, a su vez, después te lleva a tomar decisiones diferentes, a pararte diferente en ciertas situaciones. Digamos, de esto se trata el coaching. El coaching es acompañar a las personas a que, a través de preguntas, reflexionen y esas reflexiones lo lleven a un estado o a un estadio diferente. Y el coaching, en este caso, aplicado a tus finanzas, y a tu economía, la pregunta es, ¿qué tan presente tenés tus emociones al momento de decidir sobre tus finanzas o tu economía?